A propósito del COVID y de la actividad que el presidente de la república tuvo esta mañana, de una rueda de prensa dando a conocer sí. este tema del COVID que ha preocupado el mundo entero con la presencia de Omicron, la nueva variante. Muchas personas, incluso a mí me enviaron una película del año 1968. ¿Cómo? Una película francesa que se llama a sí mismo Omicron, que era de un extraterrestre que vino a, a, a, a, al planeta Tierra, etcétera, etcétera. Y la gente comenzó ya a buscar, ayer le explicamos, el Porque el nombre, no solamente del Omicron, sino de todas las variantes que se han presentado en de, del COVID Que viene eh, eh, dado por el abecedario, el abecedario griego Y ayer presentamos la A, la, la, la, la B, la C, cada una el significado Y de ahí han sacado los nombres La Omicron es la decimoquinta palabra del abecedario griego Ayer incluso presentamos el cuadro con todos los detalles para finalizar ahorita eh, atención Radamés, vamos a dar seguimiento porque el presidente luego de recibir al gobernador de Puerto Rico se va a dar a conocer en, en qué terminó esta reunión y cuáles eh, convenios estratégicos comerciales con Puerto Rico y, y, y como dijimos bueno, hay que ver bueno, pero tal no vez nos sorprende es lo que yo, lo que yo digo, por <risa> ejemplo las empresas que, presen que presentamos allí Aquí en República Dominicana tenemos todos sus servicios y productos. Estamos bien abastecidos, Roberto. No, hay que ver, porque pues, si, si tú como empresario, ahí está Radamé, eh, eh, y quieres representar una marca y le conviene precio, ¿lo entiendes? Bueno, vamos a ver. ¿Crees que Estados Unidos pueda competir con los precios en chi con China? Bueno, jamás. Ah, más. Nosotros como Ahora, el producto, República Dominicana ah, tiene acuerdos con China sí, pero, ah, comerciales ah, fuertes. Bueno, realmente, realmente con China siempre le hemos comprado, porque independientemente tú puedas tu mercado libre, tú compras donde tú quieras. Con China hemos siempre tenido eh, relaciones comerciales a nivel de importación. Compra en Cuba. Incluso, déjame darte un dato. Atención empresarios. Ahora mismo muchos empresarios ya comenzaron a aprovechar los fletes para exportar a China. China es un mercado sumamente, bueno, pues no decirte uno de los mercados eh, más deseados del mundo, porque consumen mucho. Y hay productos eh, que se dan aquí, principalmente agricultura, que en China eso cuesta todos los millones del mundo. O sea, por decir, eh, son eh, el, el productos que aquí quizás tú lo ves normales, eh, allá son productos exóticos porque no lo producen. Entonces, se está analizando, y muchos empresarios ya están exportando eh, productos principalmente la comida, que la comida es eh, uno de los eh, productos o servicios que cualquier empresa que se mete en eso va a hacerse rica, porque todos tenemos que comer. Claro y que cada sí. vez hay más boca que alimentar en el planeta Tierra. Vamos entonces, señor director, con este cortecito, eh, ¿qué número fue que le puso Paola? Donde el presidente habla eh, sobre el tema del COVID, las medidas para este fin de año de eh, que se van a tomar o no se van a tomar. Escuchemos. Presidenta, el Gabinete de Salud no tiene planteado ninguna restricción, ya lo dijo la vicepresidenta, y no tenemos planteado ninguna restricción eh, ni para diciembre ni más adelante. El único que está en riesgo aquí en este, en este país en el mundo es el que no se vacuna. Ese es el único del que, que está en riesgo. Y lo decimos de manera responsable, como es nuestra responsabilidad como presidente de la República. El que se vacuna está... Tiene mucho mayor seguridad, como lo demuestran los estud estos estudios y muchos otros estudios en el mundo. Como se están vacunando, tercera vacuna ya, aunque fuimos de los que iniciamos y estuvimos a la vanguardia, ya se están vacunando una vacuna de refuerzo en todo el mundo. Y los resultados son siempre eh, mejores, por mucho para el que no se vacune. El único riesgo que. Bueno, ahí ese cortecito, una rueda de prensa duró casi mente una hora. Con las diferentes autoridades eh, del Gabinete de Salud y también del Ministerio de Salud Pública, eh, ya ustedes escucharon boca del presidente. Lo dijo la vicepresidenta, lo puntualizamos temprano cuando dimos los boletines, que las medidas eh, siguen iguales para este mes de diciembre. Ahora. Y en lo más adelante. Ahora, yo decía en octubre, en octubre, que yo esperaba que eh, el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidenta, no nos da una sorpresa como el año pasado, que se tomó una medida y en pleno diciembre, ya porque tú tenías el 24, ya eh, que iba a cenar con la familia, la que no, que el horario, que esto. Para el 31 se cambió el horario, sí, sí, pero fue esto, sí. por el mal comportamiento de los ciudadanos, que era una sí, cosa pero que no, veníamos no, porque, venir, oye, eso y por el rebrote, claro, por eso digo pues que se veía yo venir. No, yo espero que no haya improvisaciones de cambio a último minuto, porque es de muy mal gusto. De muy mal gusto, que usted planifique, me voy a pasar el 31 me pasó. Donde fulano. Me pasó. Voy a ir a Lambert el 24 donde fulano. Sí, Por Dios, Roberto. Pero Roberto. Tu, cuando tú sales de tu casa, de Lambert, que tú sales. No, ¿sí? no necesariamente, porque pues, tú aportas a casa. Es que, aporta la O boca. lleva, cada no, o si sea, tú llevas un pastelón, no, a las atención. O sea que, que, que, tú, que tú no vas a llevar. mi boca. Y mi cuerpo. Ni una bebida, ni nada mi Un agrado, no, un póster Cuando yo invito a una okay. gente a mi casa Lo único que tiene que llevar es su cuerpo y su boca Pero es de buena educación en etiqueta y protocolo Cuando usted lo invita a una cena Usted llevar oye, un postre, un vino, oye, un oye, whisky Alguna pastelón, alguna Papi lasaña Juan, O algo y protocolo. ¿Y eso se usa Óigame, <risa> estamos hablando de Vamos los a... sectores populares bueno. que son los más afectados con estos cambios. El rico no, el rico se va a Punta Cana. Ay, mi amor, pa, el, pa no me, me lo digas, que el año pasado yo tenía mis planes para el 31 de diciembre. Ajá, por eso mismo. El pobre no, claro. el, el año pasado se fue porque son tres gatos y se van para Casa de Campo. Mira La Casa de Campo, y ahí no, y, y en pero yo voy campo, a Casa de Campo y no soy rica. Mi papá tiene un rancho en Villa Tapia, en Las Guasumas, y yo me lo paso ahí Esa <risa> es mi casa de campo. Claro, porque eso es su casa de campo? Esa es casa de campo. No tiene que ser la romana. No, y te invito, en el por club. cierto, al rancho de mi padre, Las Guasumas, de Roberto, que tú sabes que una estadía de, de la estadía normal, de tres días y dos noches en casa de campo, en la resort, cuesta 80 mil pesos. No, no, pero, pero eso, ¿para qué va ve. Pero el que vive ahí no tiene que salir de casa. Ah, de casa, ok. No, no porque es, hizo un no hambre. Lo importante es que las autoridades estén claras y que a final de, de este mes de diciembre no vengan con sorpresa. Ya lo dijo la vicepresidenta, lo acaba de confirmar el presidente de la república, que no habrá cambio. Entonces ya uno comienza a planificarse porque uno no se planifica. Yo estoy segura que antes. si hay un rebote. Ya, ya aquí hay gente llamando, oye, baja. Que vamos a cenar aquí, el y, y la inversión, uno compra su ropa, ¿Vale, la de sus, sus hijos. No, que pues ya la gente comienza a comprar el vuelo. Sí, para venir el 24, porque dice, bueno, este año sí vamos sí, al verdadero sí. testeo familiar. Mira, por ejemplo, bien. yo tengo una Gisela, mi amiga, se fue ayer para el, el, el Weapon Beach, para la Florida, pero ya ella, anoche, como a las 11, me llamó, te compré el vuelo. Del 26 o sea que al tú, 9. Tú vas a la para allá. Se llevó la, y con diferente. el vuelo incluido... Es o sea, ¿Tú me entiendes? Eso bueno, es importante... Mira, Roberto, yo le voy a dar un dato antes Ajá. de terminar el ¿Un tema ¿Un dato? Adelante. Sí, una idea. Ajá. No es Si nos si hay un rebrote como el año pasado y el gobierno toma la medida de trancarlo el 31 de diciembre... ¿Verdad? De trancarnos. Señora, agarren y ustedes en una casa de la familia. En la familia siempre siempre alguien tiene una casa grande, por pobre que sea la familia. Y hagan su tengo familiar ahí en la casa, no tienen que salir. Sí, sí. ¿Y sí ¿listo? Pero déjame darte un dato. O sea, la palabra ya, eh, la cuarentena, que tú te refieras a trancarnos. Ya eso pasó, no eso pasó. Ya eso es imposible. Imp no, impo Oye, puede venir eh, eh, el COVID-19, el 20, el 21 y hasta el 25. <risa> Sí, pero y yo es, no me refiero a cuarentena, yo me refiero. Sí, a, a, a, medidas a que no podamos. Ajá, exacto, que no pongan muchas restricciones pasa, para el 31. Ya es. Y el gobierno, me imagino que por ahí es que va. Primero, el presidente lo sabe. Independientemente que, que venga Omicron, Omicran, Omicrún, uh -huh. que importa que venga y que se muera Juan, Juanita, Pedro. ¿eh? El gobierno, los países del mundo no pueden nuevamente. Primero, para limitar el tránsito. ¿Eh? Oigan este dato, para limitar el tránsito, el gobierno tiene que pedir un estado de emergencia al Congreso. El Congreso aprobárselo por una cantidad de días X, sí. ¿eh? entonces ponerlo en ejecución. Ahora mismo el gobierno está en otros ámbitos en el Congreso que necesita, por ejemplo, aprobación de préstamo, eh, bien de Navidad, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ya por ahí es difícil tú venir a hacer un toque de queda, restringir. Eh, eh, eh, la, el libre tránsito que está en nuestra Carta Magna, a menos que haya un estado de emergencia, de excepción, y ahí se pueden limitar algunos eh, privilegios de los ciudadanos. Entonces, el, el gobierno ya sabe que, que, que tiene el tiempo encima para entrar en ese en ese proceso. ¿Mm? Entonces, es imposible ya que para diciembre puedan tener algún tipo de medida restrictiva, la, no, no más que eh, fuñir con la mascarilla que ya eso, nadie tenía eso en mascarilla, ¿eh? y mascarilla y rachó, hijo mío el fuñir con, con, con el, el tema de la vacunación que es voluntario pues, por ejemplo yo espero que debió, no, no, la, no la vi entera la, la locución y la, la, la rueda de prensa que con la entrega del fuñío bono navideño, el que no tenga su dosis no se lo entregue Exacto. Eso es una medida. Bueno, usted así tenga su bono y déjame ver su tarjeta. No es más, ni siquiera preguntarle, nada más es entrar la cédula porque se supone que, que eso está en una data para comprobar quién está con una o dos dos. Ah, mire, eh, cuando usted se certifique que ya usted tenga la dos dosis, usted puede pasar a retirar su tarjeta. Así es. Simple. Y ahí vamos a tener una gran cantidad importante de personas que a lo mejor no se han vacunado para que se inocule, que es lo único, lo dijo el presidente, lo dicen los científicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, las vacunas salvan vidas, las vacunas previenen de que a ti no te fuña el COVID. Pero mira Roberto, mira lo mismo que tú estás diciendo para la entrega del bono, así mismo nosotros aquí lo dijimos y específicamente tú lo dijiste, para entregar las tabletas a, a los padres para los niños ir a la escuela, mira ahí, se inició... Les, el año escolar, escuelas cerradas, profesores con coronavirus, alumnos con coronavirus y al final muchas de las escuelas tuvieron que cerrarla y volver a, a, a lo virtual. Entonces, por eso mismo, porque cuando te hubiesen entregado la tableta, te dicen a ti como padre y al, y al alumno, eh, la tableta, ¿dónde está su, su, su tarjeta de vacunación? Esa era una forma. Bueno, yo no me la he colocado, pero yo necesito la tableta porque tampoco tengo el dinero para comprarle una tableta a mi hijo, para que estudie. El gobierno me la está facilitando, déjame colocarme eh, en la vacuna, pero no lo hicieron. Así mismo, en esta ocasión, pues para eh, entregar el bono navideño, eso es lo que deben de hacer, tomar medidas para que la gente se vaya concientizando más. Nosotros tenemos qué tiempo concientizando a la persona. Y el mismo gobierno en las diferentes eh, plataformas digitales hace, hace la diferente concientización, pero la gente, como yo dije cuando estaba eh, dando el, el boletín, es algo ya personal. Esto no es que, que tú, que Videl, que, que, que yo, es algo personal. Es mi conciencia la que va a estar a la disposición. Atención, de por ustedes. ejemplo, eh, eh. Sumando a la idea de Videlquis, que reunirse en familia, agarre usted como cabeza de familia, usted que va a comprar el sancocho, que va a ser moro, que va a comprar No, no, no, en diciembre no se hace sancocho. ¿Eh? Fíjate, eso es moro, eso es moro. Eso es moro, moro, cerdo, asado y ensalada. Usted va a hacer el moro, la ensalada, puerco, asado, el cazabe, el ponche, la pastelón. Y usted va a hacer esa inversión. El que no esté vacunado, no está invitado.